Vamos ya a codificar con View y como siempre en estos casos vamos a empezar con un ejemplo sencillo como es el ejemplo de Hola Mundo. Un ejemplo muy sencillo pero del que incluso aún así vamos a poder sacar eh, cierta información. Bien, pues el ejemplo está ya en pantalla, está ya codificado y en la derecha tenéis ya el resultado que como era de esperar es la frase Hola Mundo. Si lo analizamos nos encontramos ya con varias cosas interesantes. Por ejemplo, nuestro código está repartido en dos ficheros en dos lenguajes diferentes. Por una parte tenemos el HTML y por otro tenemos el JavaScript. Es decir, cuando desarrollamos en View, no únicamente pensaremos en trabajar en JavaScript, sino que también trabajaremos en HTML. Si empezamos por este último, por el HTML, vemos que lo único que hay llamativo es que el texto de eh, div mi tiene un formato un poco especial, ya que está rodeado entre dobles llaves. Esta nomenclatura, que se denomina dobles llaves, o mustache, si os fijáis, esto de aquí parece un, parece un bigote, va a servir para decirle a View que lo que hay en su interior ha de ser sustituido por él. Es decir, que en este caso, esta información de aquí es una información, es un dato, es una variable de View. Es decir, que estará definida en el JavaScript. Esto por lo que implica el HTML. Con respecto al JavaScript, ¿qué tenemos? Bueno, pues nos hemos creado un objeto de tipo view, en este caso le hemos asignado el nombre vm, y simplemente lo que hemos hecho ha sido configurarlo. Con, este, con esta información de aquí, que en el fondo es un JSON, hemos utilizado dos propiedades. La primera es l, de elemento, en la cual indicamos qué elemento del HTML va a estar montado va a estar asociado a esta instancia de view, va a estar asociado a este elemento, a este objeto vm, en nuestro caso es mi div, y por otra parte la propiedad data, en la que vamos a indicar qué variables, en este caso mensaje, para servir de puente, entre nuestro javascript y nuestro html. Además le hemos asignado un valor, que en este caso va a ser hola mundo. Es decir, podemos ya tener en claro que eh, normalmente vamos a trabajar en dos ficheros diferentes, HTML y JavaScript, que la nomenclatura doble llave mustache nos va a permitir definir texto en el HTML que queramos que sea modificado por Vue y que para trabajar desde el JavaScript hace falta crear una instancia por objeto View y configurarlo como mínimo con el elemento del DOM sobre el que se va a trabajar y con aquellas variables que queremos controlar. Imagino que alguno pensará que, bueno, pues muy bien, pero ¿dónde está la reactividad? Bueno, reactividad ha habido, poca, pero sí que ha habido, ya que cuando hemos cargado el HTML, view ha sustituido un mensaje por la Mundo. Pero evidentemente no hay ningún mecanismo todavía creado para que el valor de la variable mensaje cambie a lo largo del tiempo y aprovechando esa reactividad cambie su valor en el documento HTML. aún bueno, así sí que es verdad que podríamos jugar un poquito con ello, podríamos venirnos a las herramientas de desarrollador y en la consola modificar el valor de la variable mensaje dentro del objeto vm hola bim y en cuanto le dé intro automáticamente cambia en el documento html es decir la reactividad aunque no lo hemos usado mucho en este ejemplo, lo que es estar sí que está.